Amigos cómo están espero que estén bien hoy estamos con otro video de herramientas de hacking de Termux. Bueno creo que ya algunos ya conocen la herramienta Wikitermux. Pero para los que no saben qué es Wikitermux esta herramienta trae muchas herramientas de hacking. Que pueden ser útiles recuerda que si no sabes instalar la herramienta te dejaré en la descripción del video la instalación. O también puedes ver en el video como yo instalo la herramienta en mi terminal. Bueno también te invito a que seas parte de mi canal suscribiéndote dándome un buen y un like para traer mucho contenido. Espero que te guste el video no olvides compartir este video. Cualquier duda del video déjame saberlo gracias y muchas gracias por ver este video. Disfruta de la instalación. Un saludo a todos esos suscriptores que me siguen espero que se la estén pasando bien.